¿Qué tal, gente? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuadrifuerza, programa de Paua.cl, donde hablamos de noticias de videojuegos usando el cuarto poder. Soy Snow, junto a mí se encuentran Tenecan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? Uh, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Todo bien. Mejor. Mejor, mejor sí. Oye, la semana pasada eh, Tenecan se encontraba un poquito malito. Eh, sí. Y por lo mismo decidimos... Eh, postergar el, la entrega de noticias para esta semanita, así que ahí, qué bueno sí. que te hayas recuperado Tenecan. Muchas gracias por, el, por la espera también. Por supuesto. Sí. Bueno, y por lo mismo se acumularon varias noticias <risa> durante dos semanas, algunas de esas bastante sabrositas es que vamos a estar comentando. Eh, comencemos contigo Tenecan. Sí. Uh, vamos a partir conmigo ya. Yeah. Vamos a partir con una noticia grande que eh, esto fue hace tres días, si no me equivoco, que es el Pokémon Presents, el stream que se hizo obviamente desde de, de Pokémon Company para introducirnos a esas nuevas cosas que van a venir de la saga, ¿no? Eh, hartas noticias dentro de todo lo que fue el Pokémon Presents. Lo más notable que de repente por ahí de, deberíamos empezar es el Pokémon Legends Arceus, que eh, se anunció para el inicio del próximo año. El 28 de enero, específicamente para la Nintendo Switch. Eh, que es obviamente este juego que mucha gente estaba comparando con Breath of the Wild, porque tiene una gráfica similar, tiene una estética más o menos parecida. Eh, mostraron hartas cosas nuevas, mostraron Pokémon nuevos, mostraron mecánicas nuevas, pues mostraron un poco de la historia que va a estar alrededor de, de todo esto. Y nos contaron eh, de que la, la, la misión del juego va a ser completar la primera Pokédex de Hisui. Hisui... Eh, va a ser que es como, es como un pre-sino, cierto que si no es la, la región de, de Diamante y Perla eh, Pero en este caso es como, una, es como un pre-sino, es como un sino un poco más ante, anterior, como más, mucho más antiguo Así que por ahí va un poco la cosa, se ve súper interesante, es, es como una bocanada de aire fresco ver la serie Que es un juego bien distinto y además se anunciaron también eh, los remakes de Diamante y Perla, ¿cierto? Que se van a lanzar el 19 de noviembre en Nintendo Switch. Eh, mostraron hartas cosas nuevas también para el, los remakes de Diamante y Perla. Y por otro lado también mostraron eh, algunas cositas nuevas para Pokémon eh, Unite, ¿cierto? El Pokémon uh -huh. Unite, que es como el Pokélol, le dicen a algunas personas, uh -huh. que es el moda de, de Pokémon. Claro. Eh, mostraron algunas cositas de Pokémon Masters X, que es un juego móvil, y de Pokémon Café Mix también, que también es un. Es como, le hicieron un DLC, también es un juego móvil. ¿Cierto? Así que hartos anuncios ahí en el caso de del Pokémon Presents. ¿Tú lo viste, Metaru? <risa> Creo está, que el Metaru no estaba. Sí, acá. está muteado Metaru. Ah, ah la verdad. Ahí o sea. sí. Ya. Oh, tú cómo está, ¿Está, ahí, está ahí bien cortadinho, Metaru? Ya no, eh, me dejé de cerrar todo lo demás que tenía ahí abierto. Ah, ahí está, ahí está. Ahora ahí sí? Está, está, ahí está, sí, ahí, te ahí sí. Ahí sí. Sí, sí, sí, sí. Ya, no, lo que iba a decir es que estuve viendo el. Eh. Lo vi, porque dije, igual, ya no estoy tan prendido, o se sabía lo que iba a hacer Yo sé sea, que había igualar todo, anticipación con, con lo que se podía mostrar. Pero igual, como comentábamos después con el con Pokerus, uh -huh. eh, así como por, por privado, que igual nosotros, como, como que yo ya no soy parte de la, de la audiencia del juego de, de, de Pokémon, igual entiendo la, la, la, el entusiasmo que hay de la gente por lo que estaba pasando, lo que iba a presentar. Y por un lado igual, como que, siendo completamente ajeno a Pokémon, igual estoy contento porque la gente que quería el remake de Diamante Perla lo va a tener. ¿Cachai? Porque mira, hay gente que lo viene pidiendo hace muchísimo tiempo y se va a ver bonito y todo el asunto. Pero igual... Creo que lo único que yo debería criticar que creo que ser, es hacer eco de lo que viene diciendo mucha gente, que eh, el, el Arceus, el Arceus se ve horrible y es decepcionante que después de cinco meses de desde que primera, desde que lo anunciaron, y que ya en esa vez cuando lo anunciaron, la gente fue bastante vocal y bastante crítica con respecto a la realidad del, de lo que ellos presentaron y el piri del que estamos hablando, eh, la calidad fue mínima y hay, hay varios elementos técnicos que ya con ya más de 10 15 20 años de desarrollo de videojuegos de mundos abiertos esto es impresentable ¿Cachai? yo mm. entiendo que a la gente que realmente es fan de Pokémon están contentos y el nuevo Growlite a la gente no, no lo amó porque chascón y tal ¿Cachai? Es chonky, la gente lo momo. Ya, pero me la vendieron solamente por eso. Pero mucha, a mí me da Mucha pena, porque en el fondo A mí lo que me dice esto es que Game Freak, como compañía Como desarrolladores ¿eh? Están súper atrás Están súper atrás Y es penca, ¿Cachai? Es penca ver ese tipo de De contenido por parte de ellos Eh... Y, definitivamente un juego yo yo espero que de aquí al lanzamiento haya un trabajo de nuevo a, a, a un nivel integral ¿cachai? porque por ejemplo tú veis las capturas que ellos mostraron y tú veis un terreno mm. pelado mira tú lo comparáis con por ejemplo mira el último juego open world que se me ocurre compararlo es Genshin Impact y Genshin Impact a pesar de que es un juego mm. para PC y no está en Switch tú lo veis y una cuestión que tú para dónde tú ve ahí hay algo que ver. Hay una postal. Donde tú te parías en el juego... Hay una postal. ¿Cachai? Hay bosque... Incluso mm -hmm. el mismo... Breath de Wild... Siempre todos estos juegos... Se tienen que basar en la mecánica de... Ahí... Para donde tú estés... Tiene que haber algo. ¿Cachai? Mm -hmm. Algo que te llame la atención. Tú veís... Lo la... ah. que mostraron... De esto. ¿Cachai? Y de repente... Hay un escenario... Donde hay como una playa... ¿Cachai? Que es básicamente... Una rampa... Que mm -hmm. está pasto... Y cambia la textura... A arena... Y después empieza en agua... Yo veo eso, y lo único que pienso son como en esos RPG, ¿cachai?, que uno juega en el Cielo Café, como y todas esas cuestiones como World of Warcraft, y es terrible, ¿cachai?, no hay mm. una, una franquicia como Pokémon que, que se ha caracterizado por mucho tiempo por usar la estilización para, para pasar por encima de las limitaciones del hardware, ¿cachai?, Presenta esto para su primer juego de mundo abierto y. Pucha, es, es, es, es malo, es, es inaceptable. O sea, no me enojo porque yo no soy el público que le vendieron estos juegos, ¿cachai? No, no, no, no me siento principalmente atraído ni sorprendido por lo que mostraron. Pero. Es, es fome, es fome, es fome saber que ese juego va a vender únicamente y exclusivamente después de todo lo que pasó con Sword and Shield y todo lo que la gente nos vivió porque bueno, tenían, eh, tenían árboles del Legend of Zelda ¿cachai? así de cuadrado y feo presentan esto y no han mejorado nada y yo creo que ya para el lanzamiento de hecho tiene fecha de lanzamiento claro sí, enero del año que viene mira estamos enero ¿cuántos? cinco o seis meses más no creo que sí. el juego vaya a verse mejor de lo que ya se ve y, bueno. esperemos que el juego a nivel narrativo, quizá tenga más que ofrecer, porque incluso a nivel mecánico, yo creo que lo único relevante es que los Pokémon ahora te van a hacer daño a ti. ¿Cachai? Sí, eso pero... justo iba a comentar, de que fue una de las integraciones más, más comentadas durante la presentación. ¿Cachai? Mm. Pero, bueno, sí, igual, bueno, habrá que ver. Pero, yo, yo, yo, yo siento que Pokémon ya entró en esa etapa de como lo mismo que le pasó a Megaman, ¿cachai? Que la gente ama Mega Man. Y la gente cree más de Mega Man. Pero cada vez que sale un Mega Man nuevo. Es más de lo mismo. Y la gente dice. Ah. Es más de lo mismo. Y es como. Ya, no, no sé si la franquicia. Ahora está. En un bloqueo. Creativo. De ser incapaz de innovar. O la fórmula está tan. Tan arraigada. En la. En, en, en lo que es la. En, en los juegos. Que cualquier desviación que tú es demasiado nuevo y no funciona. ¿Cachai? Ahora, sí. ah, vamos a tener que ver cuando salga el juego. Sí, sí. Sí, yo, yo sí, creo que, que cuando eh, sí. Cuando salga vamos a conocer todos los detalles. Es muy posible de que eh, hayan algunas cosas de que se hayan escondido y que van a ser reveladas. Yo creo que cuando ya estemos a puertas de, del lanzamiento. Eh, ¿Mm? En cuanto a las gráficas, eh, sinceramente. En parte puedo estar de acuerdo y en parte yo creo que hay mucha expectativa comparando con justamente los juegos que dice que Predator The Wild eh, y el mismo Genshin que tienen como mejores postales al respecto. Y siento que si hubieran aplicado, uh -huh. no sé, un estilo tipo Okami para, la, para las gráficas, yo creo que hubiera pegado aún más con, considerando que la temática eh, se puede asimilar a ese tipo de concepto de que es un poco más pincelado al respecto hubiera sido un poco más atractivo eh, mecánicamente hablando sí me gusta de que se estén integrando cosas que no se habían considerado en la franquicia y que algunos fanáticos estaban pidiendo obviamente más cosas se van a revelar durante el mismo lanzamiento y ya tengamos más experiencia de juego eh, pero aún así eh, siento de que posiblemente títulos que generen terceros pueden ser más redituables, como pasó con el diamante perla el reboot que está hecho por un tercero y le están agregando cosas nuevas no. obviamente ellos considerando de que deben ser uh -huh. autorizados por game freak y demás pero generan propuestas distintas tomando la franquicia y posiblemente los pueden explotar aún más que la misma compañía siento que por ahí va el tema mm. es el, el fenómeno de sonic mania no. o sea, mm. los fans tienen una perspectiva y quizás los mismos desarrolladores que ya de, super cansados con Pokémon y no quieren saber nada más No pueden tener porque en realidad no quieren saber nada más Debe haber sí. gente en Game Freak que debe estar trabajando en Pokémon hace cuánto 30, 40 años El primer juego nuevo que sacó Game Freak Recién salió hace como dos años atrás pues de casi 30 años de, de desarrollo Entonces existirá claro. ese concepto del, del burnout, ¿cachai? del desinterés y... Escucha, no quiero decir que ese juego va a ser una prueba de que va a ser ya que la franquicia está como muerta, porque siempre todos los juegos de Nintendo están muertos y Nintendo está muerto. <ríe> todos bueno. están muertos, claro. Yo, yo, yo, yo como que, yo como, lo, lo único que yo, yo, yo cerraría el tema, sería decir que existe la tecnología para haber hecho juego juegos más bonito ¿Cachai? Como ese pequeño corto mm. que mostraron al final que después cambiaba <ríe> hacia la portada. Con esa imitación, esa esa, tra esa traducción del arte, sí. del característico del juego, y si el juego se hubiera visto así, se hubiera visto hermoso, ¿cachai? Sí. sí. Lo, hubiera, lo hubiera amado. Sería el espacio natural, ¿cachai? Pero, si el juego se hubiera visto así, no, probablemente no hubiera corrido la <risa> Justamente. También tiene que haber un tema de las limitaciones. Oh, estoy medio colgado, parece. Ah, ya, posiblemente te vayas a caer. Bueno. Yo, Pasan, pasando no, el dato. Sí, vale. Pasando el dato. Eh, saludamos estoy, a, a Host00312 que nos siguió. Pero hola, que hola. lo mencionamos bien. Eh, <ríe> Pati Malta también nos manda saluditos. Solo ahora. Y ahí Radio Paua está junto a nosotros. Y Pau, <ríe> a ser, sí. <ríe> y Paua, se les le pasó el dato de que a contar de esta semana y toda la semana estaremos eh, saliendo a contar de las siete y media horas de chile. Oh. Yeah. Sí. Ah, el Tenegan. No sé si me está estoy escuchando mal No, si te escuchas bien, Tenegan. Pero, sí, sí, sí, sí No, si te ves sí. El problema es que hace frío eso. Ya, ¿Hace entonces frío, voy ya. a seguir Vale, pues, dale, sigamos Sigamos, ya El Ghost of Tsushima <risa> <risa> Ah, pasan todas las cosas en vivo <risa> Ya Dale. El Ghost of Tsushima tiene Tsushima Mira, es que es temático porque, como es el Director's cut, claro, es mejor que cortarlo. Ghost of Tsushima, Director's Cut Claro, dice acá. ¿Se cortó? Ah, chucha, ya, pero ya estoy. No, si ya volviste, volviste, volviste. Tan Samurai, tan ahí para entregar la noticia que el corte justo. Casi. Bueno, Ghost of Tsushima, Director's Cut, salió hace tres días. Así que esa, esa es la noticia. Vamos a pasar un poco más rápido sobre las noticias porque tenemos un montón. Eh, se anunció una nueva edición del Skyrim, para la sorpresa de absolutamente nadie. Eh, cae en, la, en el contexto de los 10 años, obviamente. Y eh, esta nueva edición, mucho más allá de lo que ya se había anunciado para otras nuevas versiones anteriores, digamos, no tiene mucho más, excepto que le agregaron un modo de pesca. Uh. Que a mí me encantan los modos de pesca igual, así que... El, bueno, no creo que me lo voy a comprar, pero igual, se agradece el modo de pesca. Oye, los datos entretenidos de Skyrim. Ahora que Skyrim tiene un modo de pesca, es, es oficialmente un JRPG, ¿cachai? Como corresponde, ¿cachai? El segundo, <risa> claro. con esta nueva con esta nueva versión, oficialmente es el juego con más reversiones que existe con más relanzamiento, superando a Resident Evil 4. Por, por ah, uno. Sí, uh, chucha. Buen dato, ese no lo, no, sí, no lo tengo. Con, con, con, con más relanzamientos oficiales. Oficiales, claro. Exacto. con más relanzamientos oficiales. Sí, porque considerando ports, eh, yo creo que ninguno supera Doom. No, ni, sin mm. contar. Sin contar las versiones móvil. Mm. También claro. la en móvil. Porque todas las versiones móvil ya sabes las chuchas. <risa> <risa> claro. Oye, eh, siguiente noticia. Black Myth Wukong es uno de los juegos que se, ha, se habían estado anunciando para la nueva generación de consolas, si no me equivoco se anunció el año pasado, eh, lanzaron un nuevo trailer en el que mostraban las características gráficas nuevas con el motor nuevo que además es Unreal 5, eh, se ve espectacular, tiene un toque ahí muy obviamente Sekiro, eh, Dark Souls, como que va por, va, va por ahí un poco el gameplay y la estética del juego. Pero obviamente con toda la, la mitología alrededor de Sun Wukong. Así que, bien, bien, bien interesante. Oye, sí, se eh, ve bastante bonito lo... el, el juego, ¿no? Sí, la, la verdad, verdad es que la gráfica... Había gente ahí que decía, no, no se siente tanto el salto gráfico, pero yo encuentro que sí se siente. Es que sí yo creo siente. que en estos casos ya la, la calidad gráfica de estas cosas pilló a la calidad de renderizado de video. Entonces, para tú realmente poder apreciar eso, tenés que verlo en vivo. Claro. Claro, porque no... Porque ver un trailer en YouTube es súper complicado porque hay, hay compresión, hay bit -rate, entonces ya, ya, ya entramos a esa tierra donde... Pucha, ya... Yo todavía me acuerdo cuando uno veía el, el, la cutscene de un juego y sabía que era una cutscene porque fue imposible que se viera así en la Play 1. Y ahora estamos en Play 1. Claro. Hermano, ya... auxilio, Estoy viejo. Exactamente. Oye, sigamos con... Más noticias, que esto además va, va un poco ahí al, al tema, que es que el Hades, el Hades, que lo hemos ¿Eh? tocado hartas veces en el programa y en, otra, en otros programas de Pagua también, lo hemos conversado, se convirtió en el juego mejor evaluado de tanto Play 5 como Xbox, pero nunca me acuerdo el nombre de la Xbox de última generación, Xbox Series X, X, Series? La Xbox, más. No. Xbox e Series X La, y la Xbox, sí. dejémosla <ríe> Esa. La, la, la, X la Xbox X de nueva generación sí. eh, es, es bueno tener en cuenta que ADES obviamente es un juego que no le saca todo el partido A, a ninguna de las dos consolas Pero es un juego tan bien diseñado que de Ser el mejor evaluado igual da cuenta de hartas cosas no Da, da, da cuenta de otros de otra detalles importantes en el caso del, del puesto número 2, en PlayStation 5, es el, el remake del Demon Souls. Uh -huh. Y el número 2, en el caso de Xbox, es en el Microsoft Flight Simulator. Yeah. O sea, son dos juegos que efectivamente están hechos para sacarle el jugo a la consola. Mm. Y aún así, el Hades, a puro diseño y amor de, y por el desarrollo de videojuegos, se posicionaron un peldaño más arriba que el a número 1 en ambos casos. Sí. A donde cae, cae bien. sí. No, y aparte de eso, claro. de que el, el, el juego fue lanzado sin, sin este tema de hacer eh, crunch time, eh, respetaron los tiempos, respetaron también eh, la situación de pandemia, así, así que todo bien. Es Con un juegos. buen juego. Sí. Entonces, es un buen es un juego. Ah, yes. sí. ¿Qué más? Tiene, tiene un mérito. Sí, sí, sí. Bueno, nuevas noticias y anuncios musicales de Riot Games 2. Eh, muy importantes. El primero es que se filtró, Slash se, se comenta, Slash hay algunos indicios de por ahí de que Riot quiere hacer lo mismo que hizo con KDA, ahora pero con personajes de Valorant. Ese, <risa> esa es una de, la, de, de las dos noticias musicales de Riot eh, que tenemos. Y la segunda es que se empezó a anunciar ya oficialmente lo nuevo de Pentakill, que para los que no saben lo que es Pentakill, es una banda de metal también. Muy similar a KDA, que involucra personajes del mundo de, de League of Legends que tocan instrumentos y tienen una banda como ficticia, ¿no? Sí. Habíamos mencionado anteriormente que en el caso de Pentakill. Eh, era, era notable. También porque. En el caso de KDA habían llegado a discos de platino, si no me equivoco. Claro. Y en el caso de. En el caso de Pentakill también estuvieron en el top de charts de Metal. Que obviamente es, es mucho menos masivo que el de Pop o el de K-Pop en este caso <coughs> pero aún así eh, los discos de Pentakill son muy buenos, tuvieron bastante reconocimiento en su tiempo eh, además porque cuentan con músicos al igual que KDA uh -huh. que son reconocidos dentro de la escena como John Lande y no me acuerdo cómo se llama Nora Lojimo que es la que cantó en el caso del, del Pentakill 2 eh, en el rol de Kale que es una cantante increíble así que en ambos casos muy muy buenos discos eh, esperemos que el 3 sea tan bueno o mejor sí eh, recordemos de que eh, Riot también lanzó hace <ríe> unos meses atrás su propio sello discográfico en el cual está liberando algunos temas para que también lo puedan usar los streamers eh, obviamente <ríe> sin el tema de, de copyright de por medio eh, así que eh, está bastante interesante el, la propuesta de Riot eh, acercándose al giro musical eh, indicando de que quiere, sí. eh, obviamente, eh, diversificar aún más sus franquicias. Mm, efectivamente. Oye, y la última noticia que les traigo yo, que es una noticia un poquito más más de chimentos, como le dicen algunas personas. Eh, más. Como, como, ¿Cuál sería la palabra en Chile? Como más de... Chispe, prensa amarilla. No sé, no acuerdo la palabra. Prensa amarilla, claro. Eh, hay una polémica en el que... En, en el caso de los streamers, que o sea, prensa están rosa, más relacionados rosa sí. que están más al área de, de, de deportiva, ¿no? En el caso de gente que juega FIFA, gente que juega otros videojuegos, pero también se relaciona mucho con el mundo del deporte. Eh, porque, bueno, la verdad es que el año pasado hasta todo el mundo se puso a streamer. Todo el mundo, jugadores de fútbol, músicos. Entonces, claro, es como que va, va por ahí un poco la cosa. Eh, hay un streamer muy conocido español que se llama Ibai Llanos Que ha estado eh, entrevistando jugadores de fútbol eh, En su canal de Twitch También, si no me equivoco Se compró los derechos para transmitir la Copa América eh, Hace unos meses eh, Cuando estuvimos viendo la Copa América hace unos meses eh, Obviamente solamente para España No se podía ver en todas partes eh, Pero igual marca un precedente importante Porque además muchos periodistas eh, deportivos tradicionales están un poco de, como, como que le, le hirió un poco las sensibilidades porque eh, hay mucha gente que quiere como participar de esto hay muchos futbolistas y muchos muchos deportistas que quieren entrar aquí y están teniendo entrevistas con estos streamers como Ibai y no están queriendo tener contacto más con la, la prensa tradicional entonces va por ahí un poco la polémica, va por ahí un poco la discusión ¿Qué es lo que hace que ellos se interesen por eh, conversar con los streamers y no tanto con los periodistas? Este, este, es una cosa del medio, es una cosa de más, más personalizada, digamos, porque obviamente en, en Twitch está mucho más presente las personalidades de cada uno de los streamers y no estás tan enfrentado a un medio, por decirlo de alguna forma. Entonces va por ahí un poco la cosa y obviamente hay, ha habido enfrentamientos ahí. Eh, hace muy poco se eh, eh, hubo un caso en el que uno de un periodista argentino salió a remeter contra Ibai y le dijo que, que él no era periodista, que no por qué los futbolistas estaban entrevistándose con él y no con ellos. Entonces, como que bueno, ya, yeah, va, va un poco por ahí la cosa. Es interesante, vamos a ver cómo se desarrolla, porque además. Parece que varios deportistas, periodistas deportivos tradicionales, están pidiendo a Twitch que haga algunas regulaciones. No sé si a Twitch, no sé si están pidiendo regulaciones legales, pero bueno. A mí me parece que no corresponde. Si, si tal persona se quiere quiere entrevistarse con un streamer, es una es cosa de ellos, básicamente. Sí, sí, ¿No? sí. Y... Metalo, habla primero. Me... Ya, o sea... ya, no estoy muy familiarizado con ninguno, pero leyendo el artículo... Es más que nada porque están picados, porque aparentemente el Paris Saint Germain, con la con la, red, sí. la presentación de Messi y todo el asunto, le dio tiempo a él y no a periodistas españoles. Sí. Y es claro. como, ya puedo entender que pueda sentirse como un poco desplazado, porque el tipo, sí, son periodistas, sí, son personas reconocidas, gente que se dedica a esto, y no aún tiene el sigma de un streamer por muy, mucha capacidad, mucha popularidad que era solamente una figura ¿cachai? por ahí podría ah, entenderlo uh -huh. pero igual esto también es gente que tampoco está familiarizado probablemente o sea, hay, nosotros lo vimos ahora en Fox Foxport que mucha de, de la de la parrilla programática de Foxport ¿cachai? bueno, ya no, no sé si todavía es Foxport no me acuerdo, pero pasó a, al mundo de stream y se empezaba a conectar con los, con, los, con los mismos jugadores, con la gente, a través de streams. ¿cachai? Mm. Y eso entregó una dinámica completamente diferente a lo que tenían antes. Porque siempre claro, recor recordemos que una interacción distinta. Mm. Mm. Recordemos que, como decía en un principio, hay muchos jugadores que se, se volcaron a hacer streams, tanto de FIFA como de otros juegos, y en esa interacción se pusieron a jugar eh, online con muchos otros streamers. Entonces... Sí. El caso, el caso reconocido, ponte todo el kunagüero que se puso a hacer stream el año pasado, jugó Fall Guys varias veces con Ibai, jugó Among Us varias veces con, I con Ibai. Entonces se volvieron amigos, a tal punto de que a Ibai lo llevaron eh, a escondidas, entre comillas, el, el Kun se lo llevó a la casa de Messi, eh, hace, hace unas semanas, donde se conocieron. Entonces... El... El hecho de que se conozcan, el hecho de que jueguen juntos, el hecho de que sean amigos, aunque no sea como tan, tan personal, pero que estén en el círculo, hace que se sientan mucho más cómodos en el fondo, ¿cachai? Y te, sabéis que no va a llegar a, a, a preguntas pauteadas, de un medio, ¿cachai? Es como que va, va, un, poco, va un poco por ahí la cosa. Sí, es mira, et, etá, esta situación tiene varias aristas, <risa> una de ellas eh, es considerando de que la prensa eh, periodística eh, que digamos que ya se ve un poco remecida con el hecho de que internet tiene mucha más presencia que la televisión eh, esté siendo afectada porque ya no están marcando los mismos puntos y por lo tanto están buscando un poquito más de, de interacción, que estén acercándose un poco más al tema internet y en ese tema ya llevan terreno los streamers por mucho tiempo eh, vale decir de que justamente figuras como Ibai o como otros streamers, eh, el hecho de que estén marcando presencia, haciendo las pautas eh, y que obviamente se están acercando a las figuras de que justamente por pandemia empezaron a acercarse al mundo gamer, considerando de que claro, como tenían sí. este tiempo libre que no podían jugar ni hacer nada eh, y que tenían que estar enfocándose en parte entrenamiento, en parte a, a sobrellevar la situación se acercaron a este mundo porque eh, es una vitrina más cercana a los fans para que puedan mostrarse un poco más humanos. Y obviamente porque también sí. sirve de entre mismo entretenimiento. es eh, en una situación de ah. que la pandemia eh, prestó pa eh, eh, para que se pudiera dar este tipo de situación. Y justamente uh -huh. lo, los mismos jugadores se sentían mucho más a gusto porque podían opinar sin eh, tener un filtro por medio que era la prensa. Eh, justamente tuvieron claro. esa guía y por lo mismo los fanáticos le preguntaban cosas más cercanas y entre eso que también eh, la misma plataforma sirve para un poco para democratizar el hecho de que tú eh, puedas ser tu propia figura por lo mismo eh, mm -hmm. la situación con eBay eh, es meramente de que la plataforma se presta para puede claro. decir que hasta Juanito tal puede jugar con Messi y no se van a dar ni cuenta porque internet es así y esto le Exacto. pica un poco a los periodistas porque dicen, oye, yo estudié tantos años y yo no puedo acceder. Pero esta persona que está jugando con Messi eh, y puede ir incluso sí. a celebrar su cumpleaños, es donde les pica. Inclusive, eh, medios españoles eh, han dicho, o sea, la prensa española ha dicho de que quiere regular la situación haciendo que los streamers, eh, para poder interactuar con el mundo del deporte, o con otras situaciones, tengan que o pasar la carrera de periodismo, o pasar una carrera express de un par de semanas Mira, no. la verdad es lo mismo que pasó cuando llegaron los Uber, cuando llegó Didi, con todo eso, con todo lo que pasaba con los taxistas Entiendo a dónde van la gente con el tema de las regulaciones porque en, en, estableciendo un marco de regulaciones hay un orden, ¿cachai? se evitan que hayan problemas, ¿cachai? hay un respaldo Etcétera, etcétera, etcétera Principalmente igual también Siempre se debe a la ¿cachai? Y a la presencia Como prioridades Porque obviamente Yo entiendo que Acá hay un trabajo De comunicación Y todo eso lo... Por otro lado Me parece tan absurdo Que en realidad Usted perdonando la expresión ¿A quién le importa? Porque Esta gente Que genera <risa> contenido Los mismos pero, pero, pero, Los mismos jugadores Consumen este contenido Y están familiarizados Esto es simplemente Gente que asume que Porque esta gente juega jueguitos, tienen menos validez que no sé ellos que no juegan jueguitos, y es como hermano, estamos en el 2021, funciona o oh, calle Claro, es que a, a, al final se presta, tal sucede con la misma eh, startup y demás. La tecnología siempre va a estar delante de, de las regulaciones, entonces independiente Totalmente. de todo, eh, si tú votas Twitch y votas la plataforma, saldrá otra. Entonces es como sí. o te adaptas o mueres. Y es la situación actual. Sí. Sí. sí eh, Como todos los famosos que conocemos acá en la escena local se han pasado a hacer stream. Como este loco el que le hicieron el pelado o algo. El que sale de teleserie. Ah, ya. El pelado el actor de teleserie. Eh, sí. El pelado. El pelado el haciendo streams. Oh, wow. Pero es un actor. Y, y juega y hace cosas y es como, hermano, eres gente igual que nosotros la gente todavía tiene pegadas esa, esa mentalidad que como son personalidades de la televisión son completamente ajeno a uno y ven bueno, los mismos futbolistas después el... acá mismo tuvimos ¿quién? Gary Medel, creo que era sí, Gary Medel Gary Medel, jugando cosas y, bueno, es gente que probablemente, incluso muchas veces son <risa> como sus hijos que consumen esto y se familiarizan y hay, un, hay, hay como... Pues, pues una, un choque, ¿cachai? Una interacción bacán. Mm. Mm. Pero de ahí a como empezar a o sea, re re una regulación, porque la gente se siente pasada a llevar por trayectoria, yo creo que es, es, es un poco patético. Sí, es un por las patético. razones en las que las están siguiendo y no con las finalidades, ¿cachai? Entonces, claro. eh. sí, es. Que, sí, es, que en es, que, es que al final eh, la queja siempre son a la forma y no en el fondo. Exacto, claro. Exacto. Eh, Y aún así, para mí, toda esta situación es como viejo grita a la nube. <risa> sí, totalmente, totalmente. Oh, Final, wow. Finalmente es sí. eso. Mira, mira te la voy a poner en Algún día, algún día va a estar Pedro Carcuro. Que Imagínate esto, Pedro Carcuro jugando, no sé, como, eh, Rocket League, y todo el mundo, wow, Pedro Carcuro juega Rocket League, es como... A lo mejor él, él juega todo el tiempo en su tiempo libre porque antes no tenía tiempo y ahora sí tiene tiempo. Y aparte dice oye, pero ¿por qué no ha un comentario? Es, es, es, es, un, es un paso cultural es un cambio que tiene que existir como dijo Pato recién que es, es, es el progreso natural de las cosas. Pero hay gente que está tan pegada por ejemplo. Todo esto se resume en, no solamente un hombre gritando viejo gritando la luna a, a, la, a las nubes sino como no, no, no. sino como Jueguitos niños. Los jueguitos son para niños. Claro. Sí, no. O sea, o sea, al final es la, que la misma gente intenta derrumbar mitos eh, que se han formado y que también se enfrentan los mismos fanáticos de que dicen, ¿hoy ¿por qué están tocando mi nicho? Pero es como los juegos ya no son nichos hace mucho tiempo. O oh, oh, sea, sí, Ya, sí. No. Eh, eh, es que por que, eso son discusiones. Hicieron, son, son discusiones del 2010 no. en el 2020. Y es como. Sí. 2021 2021. 2021. Pero, 2021 adivina qué más pasó en el 2021 cuenta no sé qué pasó <ríe> Ay, te cuento yo te cuento yo o me cuentas tú sí, dale no. no dale tú, <ríe> dale tú no, no dale. Bueno, dale. <ríe> bueno mira hablando del 2021 tenemos que eh, bueno me imagino que ustedes conocen un juego también ya tiene un par de años ya que es los sims simulador y todo el asunto que como trata de explicarle a tu mamá lo que es los sims sin decirle que es jugar a ser tíos <risa> bueno para la gente que conoce lo que es los sims eh Yerma, que es un streamer creador de contenido bastante popular no sé si es tan popular como a nivel nacional pero sí a nivel internacional y en las esperas de internet conocido por tener bastante <risa> producción eh, a nivel cómico se le la genial idea de hacer un sims en la vida real y dejar que la gente en eh, ...Twitch controlara lo que él hace, lo cual obviamente ha derivado en todo tipo de situaciones absurdas y ridículas... ...cuando yo digo que Twitch básicamente puede controlar el stream como si juega un juego de los Sims... ...es literalmente que, por ejemplo, ellos pueden comprar cosas, pueden vestirlo, pueden desvestirlo... ...obligarlo a ir al baño, obligarlo a bañarse, obligarlo a comer, interactuar con invitados... ...y esto tiene un nivel de producción. Tan absurdo, que me cuesta pensar Totalmente. que es alguien que, o sea, esto hay un sponsor que está haciendo... Uh -huh. Porque todo esto ocurre en un set, no es como que él puso su casa para hacer... Esto ocurre en un set, con hartas cámaras, con una interfaz, moderación, y esto se da a lo largo de varios días. Entonces... Realmente... Es una obra de teatro interactiva, básicamente. Es, es una obra de teatro claro. interactiva con temática gimmer, con comedia, y que absolutamente es... Eh, eh, no creo haber recordado... Lo, lo único que se me puede ocurrir a la mente que, eh, que estuviese como relativamente cerca es cuando cuando Twitch jugó Pokémon. Sí. sí, justamente. Más que por más que por un tema de, de, de interacción, de interactividad, <risa> sino de como la, la interacción masiva de la gente influenciando lo que estaba pasando en el contenido. Mm. Entonces... Claro. Eh, eh, eh, no, no, no sé cómo poder describirlo más allá de recomendarle a la gente que vea los clips. No, no sé si Pato va a poner mm. uno de los clips que mandé. Sí, ya, eh, ya coloqué uno. Entonces... Muy bien. De verdad, yo creo que es un... No sé si un precedente, pero tampoco un experimento social. Porque no... No, no, no, no tiene nada que ver con eso. Sino que simplemente es como como... La típica idea estúpida que tú le planteas a alguien esperando que te diga que no, pero te dicen que sí. Y vas. Claro. claro. No, y es muy posible de que a futuro veamos este tipo de, de interacciones que en el fondo es... podría decir teatro, pero en realidad es como un juego de rol. En el cual las decisiones no, lo toman eso. las personas. Sí, sí. Y, y obviamente se presta para lo peor. Sí. Es que, obviamente <ríe> toda la, es, es que no jugó los Sims y no le sacó la escalera... A, a la piscina para que no se murieran O les prendió fuego El poder corrompe Y el poder absoluto sí. corrompe sí. absolutamente sí. Entonces a, Hablando de poder Mira que eso está ahí Está ahí Fluctuando Está ahí surfeando, está ahí. surfeando No, pero ambición. mira, ahí te la traigo Hablando de surfear, hablando de poder Quake el, Probablemente uno de los pioneros Del FPS en 3D en la última QuakeCon recibió el anuncio de un update de la versión que probablemente mucha gente ya tiene actualmente. Que no solamente remasteriza el juego a un port a del un motor que ya probablemente funciona mejor porque la última versión de Quake corría bastante. Bueno, eh, mira, un poco de contexto. Existe algo conocido como los source ports. Que son básicamente replicar el motor original. En un, en un ambiente mucho más Actual Que corra por ejemplo en máquinas uh -huh. actuales uh -huh. Lo que claro. permite que por ejemplo No solamente lo del ponerle Mejores eh, Raycross y, y mejores visuales Sino que por ejemplo que el juego pueda correr En pantalla De 1900 por 1080 En 16.9 claro. Que no tenga que correr por ejemplo Las tarjetas Que el, el juego por ejemplo no te esté buscando una tarjeta antigua Del 97 para poder correr bien eh, multiplayer eh, Y aparte también Mucho contenido que lamentablemente lo que Como pasa con estos juegos de, de, de esa época Se estaba dividido en muchos lanzamientos distintos Desde, por ejemplo Agregaron contenido que estaba presente En la versión del Quake 64 eh, Agregaron uh -huh. contenido que No había podido ser incluido originalmente Porque no los PCS no se la podían Y ahora obviamente Ya 20 años después ya se puede eh, mejoras visuales, mejoras de latencia, multiplayer con matchmaking, etcétera Y un montón de cosas que hoy en día se dan por natural, pero obviamente en un juego como Quake eran inexistentes. Sí. Lo cual es muy entretenido, porque incluso incluye la, la banda superior original de Trans Reds, Reds, sí. Lo cual, muchas veces estos ports no incluyen, porque hay temas de ICS y todo eso. Lo cual... Es muy bacán. Y aparte de todo eso, si uno ya tenía eh, Quake, eh, ya sea porque lo tenía por Game Pass, o lo tenía por Steam, etc. Eh, lo recibía gratuitamente este play, Lo cual implica que es eh, maravilloso. Es genial. Claro. Es como el tipo de contenido que uno esperaría que todos estos juegos antiguos tuvieran. Porque, lamentablemente, estamos llegando a un punto donde para poder jugar este tipo de juego hay que hacer un millón de piruetas y muchas veces no son muy amigables con personas que no están familiarizadas con este tipo de... de... de, de piruetas, digámoslo así. Claro, <risa> y hablando de no, Nin, y hablando de Trent Reznor, y hablando de... Ya, ya con esto te mato. <risa> <risa> y hablando de, de Nin, eh... Corey Davis, cofundador de Nine Inch Nails, dijo un día, ¿sabes qué? Quiero poner un estudio de videojuego que tenga una temática que, que esté enfocado en narrativa y en storytelling, y lo voy a hacer. ¿Y sabes qué hizo? Lo hizo. Mm. <risas> Exacto. O sea, de hecho, no, no, no es Corey Davis, en realidad es Robin sí. Eh, pero... Eh, estas dos personas que y Robin Flink dijeron un día, ¿sabes qué? Pongamos un estudio de desarrollo de videojuegos y lo hicieron. Y el estudio se llama ahora eh, se llama Eyes Out, Ojos afuera. Y eh, según las palabras que ellos dieron, en lo que va a ser básicamente un, eh, un, eh, un una declaración a la prensa, eh, va a tener un enfoque en términos de sinestesia y una a la a la dirección de sonido. Va a haber un enfoque a lo que es la o sea. música y a las experiencias a través de la música y, la, y el diseño y sonido. Mm. Lo cual va a ser bastante interesante porque no hemos tenido muchos productos que eh, se enfoquen precisamente en la música, más allá de algunos títulos eh, que me imagino ahora. Eh, ¿Cómo se llama este juego? Que era como. de personajes que iban como en hojas, que incluso tienen un juego en un escenario Smash: Electoria. Algo por el estilo No vamos a no, hablar bueno. específicamente pero no, no hay no, me, juego... me acuerdo que hace un tiempo Hace un tiempo estuvimos revisando un juego Que era para ciegos, no sé si te acordás, Algo que por el estilo Que tenía obviamente Era, era, era, era 100% Enfocado en, en, en eh, La espacialidad de los del audífonos digamos. Claro Así que, bueno, no solamente Esta noticia realmente sorprendió Un poco a la gente, porque igual bueno, no se esperaban Que estos dos se unieran para generar Este, mm -hmm. este estudio sino que aparte ellos avisaron que ya tenían un proyecto en proceso de desarrollo. Entonces, igual es bastante sorpresivo, bastante, bastante interesante que ellos estén dándole este esta oportunidad a un proyecto que estar enfocado principalmente a la música y al sonido. Mm. En lo que ellos, mm. te, ellos describieron como un juego que, estar, que va estar iba a ser inmersivo y enfocado al horror cósmico. Oh. Así que. Mm. Ahí. Yeah mira, mira, muy interesante igual Uy. juegos musicales o que estén experimentándose a través de la música que le dan potencia a la narrativa eh, es un nicho bastante interesante que eh, estudios independientes han atrevido más que los mismos sí. estudios grandes y por lo mismo que sí. eh, Existe otro estudio y que, derechamente, los artistas estén integrándose. Eh, son buenas noticias para la comunidad. Y ojalá la propuesta uh -huh. que tengan eh, salga adelante y que todos podamos disfrutarlo, porque al final esa es la intención. Sí, o sea, tenemos que tener. Y bueno, y con eso, quizá el último, el último puntito que agrego es que, bueno, esto ya es algo más personal, pero igual. Eh, eh, no sé si se acuerdan que ya hablamos hace un par de semanas atrás de que. Source 2, este motor que desarrolló Valve que es la continuación del motor Source que ya fue ultra popular por Half-Life y todas estas cosas tuvo un eh, lanzamiento y algunos estudios tuvieron acceso anticipado a las herramientas de desarrollo de este, de este motor un grupo de fans tuvo acceso a este motor y no encontraron nada mejor que replicar o están replicando Team Fortress 3.2 dentro de este motor y a través de Twitter han ido mostrando un poco lo que... Eh, ha sido exportear todo este juego que ya fue lanzado en 2007 a un motor nuevo con luces dinámicas con todo tipo de habilidades nuevas de, de renderizado y bueno como alguien personalmente que le gusta mucho Team Fortress 2 como fue como decir porque eh, es increíble ver cómo cambia el juego simplemente por el hecho de que cambiaron el motor de de renderizado y con, en una en un ámbito completamente nuevo. Así que... Es mm. una noticia en desarrollo en realidad porque lamentablemente es algo que es no está afiliado a Val, sino que más bien a las herramientas que ellos están entregando. No se sabe si esto va a concluir en algo concreto, pero de por sí hay varias cosas interesantes que ver por ahí. Y eso mm. por mi parte, porque igual yo sé que Pato también tiene muchas cosas que contar, así que le doy espacio ahora. Sí. Una forma completamente un poco suave y sutil. Pato, por favor. Sí. Hablando de eh, cosas hechas con remakes. Eh, un fanático. <risa> no, pero hablando en serio. Eh, un fanático eh, realizó un remake completo del Simpsons Hit and Run en un oh, Y que... No, no, no. que le tomó una semana en hacerlo. Nah, qué bestia. Sí. <risa> <risa> esta, el, el usuario que realizó esta adaptación. Eh, tomó las bases de eh, algunos. Algunas herramientas que ya estaban siendo utilizadas por otros creadores. Eh, tomó con esta herramienta el mapa del. Del Simpson Hit and Run. Y algunas texturas que también los trajo con esta herramienta. Eh, las fue mejorando a través de inteligencia artificial. Uh -huh. Y por lo mismo. Eh, utilizó eh, varias cosas que encontró a través de internet para poder realizar la adaptación del juego lo mostró y obviamente eh, se ve bastante espectacular porque aparte hizo eh, videos con respecto a cómo estaba realizando la adaptación eh, o sea, la, el remake y eh, lamentablemente llegó un Season Desist y lo tuvo que bajar obviamente. completamente claro, pero aún así eh, dejó documentado todo el proceso y se puede encontrar en internet un videito hablando de cómo fue todo el proceso. Es que tengo una duda ahí porque, claro, este, si tú distribuyes el, el, el producto, ¿no? El, el remake, eso es ilegal. Pero si tú muestras, ok, haz tu propio hit and run en Unreal, ponte tú, y le mostráis todo el proceso, eso no es ilegal. No, porque no hay la venta de un producto. Claro. ¿Te claro por eso es que, el que todo este proceso documentado lo puede mostrar sin problemas pero el producto, del código fuente para poder eh, sacar el todo de la cuestión no está disponible porque obviamente licencias Creo claro. que lo único que genuinamente está aquí, que es como ripiado de los juegos y probablemente ni siquiera eso eh, son los modelos de Homero los modelos de otros personajes Claro. y ni siquiera claro. eso, ¿te das cuenta? Eh... En el fondo, él lo que hizo fue tomar los assets. Mira, pa para que la gente entre en contexto, trabajar en un Unreal es casi como trabajar con Leos. Se puede trabajar a ese nivel de simpleza. ¿Te das cuenta? Tra hacer sí, el mapa ahora con, con partes, ahora. Eso es como perderle <ríe> el miedo a Unreal. Es súper sencillo, como abrir el programa, que te corra, y eh, agarrar partes y cambiarles el color. Y con eso vas armando un mapa. Y todo es modular, donde puedes tomar. Como decía Pato Tomar eh, herramientas en línea Para armar lo, los personajes Las colisiones, armar los vehículos Armar la, las interacciones Y tenis corriendo el juego Así de fácil Y, y te lo digo porque yo sí, tuve sí. que empezar ahora Hace poquito empezar a aprender a usar Unreal Y es como, oye, esto era más fácil De lo que yo esperaba y, no y esto, es que esto, como... esto esto, esto de, de, de la fácil utilización Es reciente o sea, sí. en un real no podía hacer eso, tenía que saber si plus o si no estaba ahí frito. Claro, o sí, algún sí, lenguaje sí. que estuviera compatible con un real. Créeme, yo no sé o sea, absolutamente no. nada de programación y estaba apretando botones y cosas <risa> pasadas, lo cual <risa> es bastante sí. progreso para mí a nivel de programación. Sí. Así que igual es, eh, va, va de la mano <risa> con todos estos videos que hay así como un compadre que pone un modelo de Mario corriendo con un pasto súper realista y la gente dice, mm. por favor, no contrata a este hombre, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero es que, pero es que al final te habla de que, obviamente, uno, los fanáticos son muy creativos al momento de realizar las adaptaciones de los juegos que a ellos les gustan, y dos, el nivel de evolución que ha tenido la herramienta para que usuarios comunes puedan hacer su, su creatividad sí. florecer. O sea, al final, eh, esa es la idea. Mm -hmm. Sí sí sí, sí, sí, sí. totalmente, Absolutamente. Pero, Pato, aparte de esto, ¿qué más puedes contar? Dale, pato. Oye, sí, Dale, hablando bata. de otras noticias interesantes, <risa> eh, en notitas editoriales eh, nos dimos cuenta de que la semana pasada fue un gran día para los fanáticos de Guilty Gear, porque hubieron dos anuncios relacionados. El primero de ellos que el Jacko se une como personaje jugable al elenco de luchadores, esto es por el Season Pass, que se encuentra ya disponible que eh, los fanáticos pueden eh, descargarse como parte de, del kit de, de luchadores este creo que es el último luchador que se encuentra disponible dentro del Season Pass y por este año por este año y justamente eh, se libera este personaje y creo que eh, al contar el final de mes va a estar disponible como personaje eh, independiente para poder comprarlo y la otra notita editorial es que dentro del mismo <risas> eh, SNK se anunció eh, a Viking, la pelea de Guilty Gear, como parte del Season Pad 3. Eh, este anuncio también mmm, generó un poquito de revuelo, porque eh, el, el anuncio oficial se iba a realizar el día lunes 16, y que obviamente el, el luchador iba a estar disponible a contar del 19 de agosto, pero el fin de semana se hubo una filtración a través de Discord, donde se mencionó que estaba este personaje próximamente disponible y que obviamente generó un revuelo porque eh, era parte de la prensa que había dicho que había un embargo al respecto Son mm. situaciones que pasan en el mundo de los videojuegos <risa> <risa> oye, y hubo <risa> otro leak también de un juego de pelea pero no vamos a decir no Quiero decir cuál es, la gente se lo busca, lo va a encontrar, pero es bastante revelador también. Sí. Eh... No, no puedo decir. No, no, puedo decir. <risa> no, no. no, no. Dejamos que las cosas pasen. Sí. Ya, dejamos que las cosas pasen. Claro. Oye, en otras noticias, eh, un... No puedo decir si es un fanático, pero sí una persona que es adepta al mundo de hacking. Eh, se dio cuenta de una vulnerabilidad en Valve, de, en realidad el Steam Wallet, de que le permitía obtener de monedas infinitas. Y por lo tanto, eh, podía comprar todas las cosas. Eh, obviamente, eh, siendo él un, un hacker, eh, reportó esto a Valve y le entregó una recompensa por haberlo descubierto. Y parchearon el... El, el exploit error. el exploit que podía utilizarse y a esta persona se le pagó con 7500 dólares como parte de la recompensa bounty reward lo cual mucha gente no se lo tomó muy bien porque parte de los bounty rewards por encontrar este tipo de exploit son un poquito más altos vale decir entre 15.000 a 100.000 dólares dependiendo de la compañía mm. Pero aún así es no. no una, una suma no despreciable de que lo podía significar eh, comprar cosas eh, dentro de mi vocal, o, o al menos por lo menos podía sentir que su trabajo estaba hecho. Claro. Súper. Igual cuático eh, que este tipo de vulnerabilidades pudo haber sido de, de explotar y pudo haber generado un impacto gigantesco en la plataforma. Sí, sí. Bueno, precisamente por eso mucha gente debe pensar que la remuneración debería ser más. Pero, pero bueno. Sí, hablando de, de cosas de que los fanáticos no estaban contentos, los coleccionistas eh, se están volviendo locos porque eh, los precios de la PSP, o sea, de los juegos de la PSP y Nintendo DS, están subiendo exorbitantemente en Japón. Se están encontrando de, de que ya juegos que se encontraban por debajo eh, de los 10 dólares. Actualmente se encuentran por sobre los 90 dólares. Ah. Eh, esto está generando un pequeño revuelo porque ustedes saben de que el, la plataforma o sea, el mundo gaming, los coleccionistas eh, siempre ha, tienen como su, su nicho al respecto, diciendo no, estos precios van a... están bajando se podría considerar de que próximamente ya no podrían estar y por lo tanto empiezan a subir los precios, pero la pandemia causó de que todos los fanáticos se volcaran a, a los próximos juegos eh, que podrían encontrarse ya no disponibles y por lo mismo están generando de que estos juegos de que no estaban siendo considerados como parte del de los nichos, ahora sí estén eh, eh, siendo explotados y generando valor que ya los fanáticos quizás no, no empiecen a pagar mucho que digamos claro. yo creo que va el, con el, el tema de las escasez también porque igual con la muerte de los formatos físicos claramente incluso hasta los juegos más más, más, más comunes este que todo el mundo ha tenido por ejemplo el juego de la NES del Mario Bros con el Dark Hunt ¿Cachai? Eh, van a volver serrano, eventualmente hmm. El problema es sí. ¿Cuándo? Claro eh, Aquí para todo el mundo, por ejemplo Acá en el mercado local es súper conocido Como el, mer el mundo coleccionista ha barrido Con absolutamente todas las instancias Donde se pudieran conseguir juegos Metros o especiales Y ahora es imposible Como que alguien por casualidad, por suerte Se encuentre por ejemplo, un Zelda dorado A menos de no sé, tres veces el precio original que puedes encontrar hace 10 años atrás. Claro. Entonces... Es que digamos de que justamente el, el concepto del de retro, que muchos apelan a, a la nostalgia de demás, y hacen de que cierto, en ciertos periodos ya algunos de los productos que tú dices, ah, ¿para qué lo voy a comprar? Ya hacen vuelven un poquito más eh, coleccionistas, más coleccionables al respecto y digamos que la gente no esperaba de que la Nintendo DS sufriera un impacto tan rabioso, pero digamos que ya llevan casi 20 años la Nintendo DS y la PSP estamos hablando de 15 años que habían salido así que la creo que es más sí, creo que 20 eh, pero aún así es, es veramente de que ya está empezando a, a, a pegar un poquito más fuerte a la gente que decía la nostalgia es de los 90, no no te también son no. los 2000. Pero esto igual afecta a única y la gente que está metida en el tema del coleccionismo y bueno, si te metí en un tema así, claramente tienes que preguntarte que ofer la oferta más que la oferta, más que la oferta, lo que incrementa el precio de estos artículos es la demanda. Mientras más gente lo necesita, más van a subir los precios. Claro. Y sí. obviamente todo adquiere un valor especulativo. Eh, claramente Sí. Eh, bueno volviendo a otras noticias esta semanita se va a llevar a cabo la GamesCon 2021 y vamos a tener eh, varios anuncios al respecto eh, creo que esta semana hay streaming de Xbox y el día miércoles van a dar el puntapié inicial del, del evento así que ahí vamos a tener varias noticias interesantes durante esta semana que vamos a estar comentándolo dentro del siguiente programa eh, de por sí ya eh, uno de los Anuncios que se ha estado Como filtrando o rumoreando en, en realidad Es que el Saints Row eh, Va a recibir Una nueva versión y va a recibir un reboot De la franquicia mm. Este jueguito de que es se adapta bastante al, a lo que era el GTA como casi la, la competencia y que obviamente se volvió un poquito más sí. eh, exagerado o bizarro al respecto y que obviamente los, los fanáticos disfrutaban bastante, eh, sentían de que ya el juego merecía tener una, un reboot al respecto o por lo menos un próximo lanzamiento porque hace muchos años que no se recibía noticias del, del juego. Sí, como que el juego, la franquicia claro. se fue yendo un poquito a la cresta, y como que la gente dijo, ya, ¿sabes qué? Que cada juego, en cada juego, la, las expectativas crecían, en el otro juego literalmente estábamos en el infierno. Mm. Entonces fue como, ya, la única forma que podemos seguir avanzando es volviendo, ya, volvamos para atrás, bajemos un poco la revolución y empecemos de nuevo. Yo creo que eso es como quizás lo más sano que le podía pasar a la franquicia. Eh, que definitivamente hay un punto de quiebre donde claramente el, el enfoque no era una historia sino que por ejemplo sacarle la, la ruta. claro que si por algo fue conocido el juego es porque es absurdo absurdo en la en la medida más posible mm. justamente y eh, qué otra noticia tengo ah eh, okay, hablando, eh, de decirle, sea, hablando de absurdo sí hablando de absurdo oye, Nintendo ordenó a dueño del sitio de ROM de destruir todo material no autorizado relacionado con la empresa, que no podía tener nada a mano esto es, es mira la mano porque eh, el sitio Torrent Freak fue, que fue cerrado hace un tiempo atrás eh, recibió un CCI de cita y que no hizo caso, o hizo caso me no por lo mismo entabló una demanda judicial y bueno ganó el juicio Nintendo y esta persona tenía que pagar ciertas cantidad de dinero, que no, me acuerdo ¿cuánto es este momento? Eh, sin embargo, debido a que él no trabajaba, ah, ahí está, dos millones de dólares en daños, pero como esta persona no podía pagarlo, eh, ah, sí, Ron Junior se llama el, el portal, eh, Matthew Storman eh, declaró que como no podía realizar el pago, iba a realizar pagos mensuales de 50 dólares. Uh -huh. En teoría. Sin embargo, en julio, eh, Nintendo reclamó a la corte de que Storman eh, falló en realizar el primer pago. Por lo mismo, tomó la terminación de eh, aplicar una. digamos, una situación. o demandó de que el, la corte tomara medidas más prácticas. Y por lo mismo, eh, ordenó de que eh, la persona no solamente no tuviera eh, el, el sitio, sino que además no tuviera nada de que ver con ningún contenido ilegal de Nintendo para decir que ni siquiera no, puede jugar sus propios juegos al respecto no, o sea, habíamos hablado de esta noticia la última vez y la última vez quedamos precisamente que Nintendo le había dicho eh, o sea, le había pedido a la corte que impidiera que ese tipo reabriera el sitio para pagar la deuda que tenía con Nintendo claro Y es sí. un poco a, Hay una opinión Ahora leyendo un poco más Hay como una opinión bastante dividida Porque si yo es cierto No va a ser el único sitio de ROMs que existe en el planeta sí si hay un tema Con el hecho de que este sitio en particular Cobra una suscripción Para acceder a las ROMs claro. mm. Lo cual eso es lo que Como que le tocó la nariz a Nintendo Y es como Claro eh... No que, sé. Sí, sí, es que al final es un área bastante gris. En el sentido de que to to sí. todo reclamo de Nintendo puede ser reclamado por los fans. Pero en muchas de ellas eh, tienen razones por las cuales Nintendo tiene el derecho de reclamarla. De sí, es mejor que cada uno y me, se forme su propio juicio al respecto, en realidad. Claro. Porque... Sí, no, de hecho, hay un hay un, hay un caso que muy similar. De, de gente que en YouTube hace análisis, por ejemplo, de tracks de temas O sea, de stems Que los sí. stems es lo que se conoce, por ejemplo Cuando tú tenís mil guitarras grabadas en una, en, una, en una pista, ¿cachai? En una canción Pero tení una pista que es solo de guitarras ¿Cachai? O sea, las, las mandáis todas a uno Y ese uno lo exportas Entonces tú podías escuchar, por ejemplo En un tema podías escuchar solo la batería O solo el bajo O solo la guitarra y hay mucha gente que utiliza estos tracks para analizar canciones en YouTube. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, yo conozco uno que no vamos a decir nombres porque para pa a que entrar a apelar, ¿cierto? Que estos tracks, él los consigue en internet, eh, están disponibles para descargar, pero después él esos tracks los ofrece en Patreon. Ahora, él lo que ah. dice, él lo que dice es yo no estoy cobrando por estos tracks Sino que más bien simplemente lo que estoy haciendo es buscar los tracks y los pongo disponibles en mi, los pongo disponibles en mi Patreon para quien quiera pagar. Sí. O quien me quiera aportar, digamos. Entonces, claro, es un área súper, súper, súper gris. Porque, claro, en el fondo no está cobrando por el track. ¿Cachai? Solo el acceso está cobrando descargarlo. A su... Claro. Está claro, es, es un área súper, súper, súper requerido contra Gris. Sí, es que eh, al final se presta con que echa la ley, echa la trampa. Exacto. Mm -hmm. A ver, ¿quién, ¿quién es el malo ahí? ¿El que paga por ese acceso o el que lo ofrece? Mm. ¿La persona que descarga eso? Entonces, por, eso ¿quién por, está haciendo un por, por eso mismo, en, en área legal, eso es un área muy, muy gris y eh, que se presta a interpretación. Así que, por pues, lo mismo, para nosotros es como comentar solamente al de que está pasando sí totalmente sí eso y la última noticia y que creo que es la más pizarra en este momento considerando todo lo que escuché es que eh, pickup que es como un canal o una red de, de televisión una network eh, decidió licenciar eh, Frogger y transformarlo en un programa de, de game show esto de, de desafíos Ahí eh, <risa> podemos ver de que lo transformó directamente a, a estos típicos retos Como de Juego de la boca o demás eh. Eh, En el cual eh, los, los competidores tienen que eh, Completar los desafíos Y que está todo adaptado a la franquicia Obviamente eh, es hay, un espectáculo televisivo Completamente eh, hay, en, hay en Netflix o Hay o había no puedo, un show que se llamaba El suelo es lava El suelo es lava, sí y y que era exactamente lo mismo que esto y la verdad ¿a qué queréis que te diga? Supongo que alguien algún algún boomer por ahí dice ah ah ah así con de y eso yo supongo claro <risa> acá por ello que pues <risa> sí y, y, uh, igual raro ver una franquicia convertida en esto pero bueno Cosa que pasa. Sí. Y pero con esto damos cierre a, a las noticias que teníamos en pauta. Eh, chicos, ¿algún anuncio que Sube. tengan que pasar? Eh, yo no. no. Esta semana estoy recién volviendo a la pega porque como estuve enfermo, pero, mm. pero todo, todo bien por ahora. Ya, Metaru. Yo, la verdad, tampoco tengo uno más allá de que noticias de Sonic eh, SAGE que es la Sonic Amateur Games Expo eh, se va a realizar esta semana también mm. eh, bueno partió mm. la semana partió ayer ya yeah. y eh, es una buena instancia para ver los fan games que la gente genera en torno a Sonic y todas las cosas y, y es bueno que al final se haya podido realizar a pesar de que eh, se rumoreó bastante mm. de que no que iba a ser la última o quién se iba a hacer más porque etcétera etcétera etcétera mm. igual esto no es una convención en sí es una demostración de el trabajo que hace la comunidad y bueno siempre sí. es bacán, sí. si hay algo bueno que tiene la comunidad de Sonic aparte de Sonic, eh, los productos que se generan alrededor de, de esto, si sí. son puros fan games y todos son gratis y todos se pueden probar y todos se pueden ver así que es muy bacán sí. este evento, ¿cuánto tiempo se iba desarrollando? porque creo que lleva igual harto tiempo Bastante. Bastante, mm. mucho tiempo. Mm. No, no sé exactamente ahora. Sí, mira, según, según lo que estoy leyendo, 21 años. Uh, Caleta. ¡Wow! Sí. Vaya, vaya. Así que eh, ahí tienen la oportunidad, chicos. Un buen evento para el que puedan disfrutar dentro de la semanita. Oye, yo tengo que pasar un dato de que. Eh, dentro del 1 de septiembre nosotros estaremos celebrando nuestro aniversario número 8 de Paua.cl y por lo mismo eh, junto con Motorola nos conseguimos un concursito bastante interesante en el cual la gente puede participar por el Motorola G20 que lo tengo aquí qué es lo que tienen que hacer chicos Mira. bueno, muy sencillo, se meten a las redes de Pagua.cl eh, Las bases se encuentran disponibles en nuestro sitio Hay una noticia relacionada al respecto Donde pueden leer cómo pueden concursar Se Pueden concursar a través de Facebook, de Instagram y por Twitter eh, Obviamente esto es todo cortesía de Motorola Chile Con lo cual estamos muy agradecidos de darnos la oportunidad De poder regalarle a los fanáticos eh, un premio por nuestro aniversario Obviamente el celular está nuevo y sellado Aprovecho de aquí mostrarlo al respecto. Sí. Bien. Y, ah, eh, bien. sí. y que se encuentra ya eh, con, eh, configurada para las bandas de Chile. Y ah. el sello. en que. Es, es, es todo legal. Bueno. Eh, sí. Pues, eh, el concurso finaliza este viernes 27 de agosto y el sorteo se llevará a cabo el mismo día a las nueve y media de la noche. Ya. Más información, se meten al sitio www.pago.cl donde la primera noticia que está destacada tiene que ver con el concurso aniversario. Ya, eh, imagino que no hay ningún problema en que nosotros participemos. No, val... no, no, ninguno. Es más, ya, eh, ahí la base está todo explicado. Ah. Ahí la Fony va, va a colocar dentro de los próximos minutos el enlace en, en, el en el chat de Twitch. Y obviamente lo vamos a dejar disponible en nuestro videito de YouTube. Para me, que... haría tan, me, haría, me haría tan bien un motor en mi vida sí. diaria. De por sí tiene <risas> que ver con eh, una trivia eh, de que pueden contestar una pregunta. Y les digo el tiro de que eh, la mayoría de los concursantes se han equivocado la respuesta, así que ahí, ahí vayan viendo cuál puede ser la respuesta así que se dan cuenta que la mayoría se ha equivocado. A lópez PCS. A lo que claro. <risa> Le digo inmediatamente. Así que eh, revisen chicos, ojalá puedan participar porque el premio está sumamente interesante. Y de nuevo, muchas gracias a Motorola Chile por darnos la posibilidad de poder realizar este concurso. Uh -huh. Gracias, gracias. Ya. Y si bueno, gano, muchas gra más gracias. Todavía. <risa> más gracias todavía. Bueno, y con este damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas gracias. Eh... Chicos. Eh, Recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl <risa> <se callan, risa> <el teléfono, risa> donde pueden eh, encontrar eh, todas las la bases del concurso, pueden encontrar las noticias y artículos de los cuales estuvimos hablando. También pueden visitar nuestras redes, nos pueden encontrar en Paua .cl o paua.cl o eh, pagua.cl, dependiendo de la red social, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Twitch. Chicos, sus redes... Arroba, en todos lados. Arroba, en todos lados. Sí, recuerden que estamos realizando concurso. Y eh, también durante estos días, próximamente, vamos a estar liberando una entrevista que nosotros realizamos como la Cuatrifuerza. Así que ahí estén atentos, vamos a estar dando el anuncio próximamente. Está bastante buena la conversa que se generó al respecto. Sí. Y también vamos a estar estrenando nuestro primer episodio de la tercera temporada de Dodo Revit próximamente. Así que eso chicos, nos estamos hablando. Hasta la próxima semana. Chau chau. Chau. Adiós. Adiós. Gárase el G20, ganas el G20.